La iniciativa Empresas por una sociedad libre de violencia de género es eh, una iniciativa que parte del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el, el ministerio que se llamaba de esta manera, en el año 2012. El punto de partida eh, es la necesidad de que haya un compromiso, una unión de todos los agentes de la sociedad para erradicar la violencia de género. No, no es un problema que afecte eh, ni mucho menos a las, a las mujeres que lo sufren en exclusividad ni a los títulos familiares de esas mujeres que lo, que lo sufren. No es un problema que atañe eh, en exclusiva a los poderes públicos, sino que todos los agentes sociales deben de aportar, eh, poner su, su grano de arena y su compromiso, mostrar su compromiso para erradicarla.